soy Ophelia pastrana, soy física, soy economista y pues ahora también soy comediante, que yo sé que no sé exactamente como la, la progresión de carrera que mis papás hubieran querido para mí, pero raro hubiera sido comenzar de comediante y acabar en física, ¿no? Digo, ¿y bueno, tras que está llevando física nuclear no, y a una, güey? No, güey, no, cargo, güey, no, güey. Y la otra cosa es que... Cariño, este escenario en particular siempre fue con mi sueño perfectamente. La... Sé que le añade un tantito como de altura de historia. No se pierde la ironía en que también vivo sin tacones. Y, que de paso también, esa es otra cosa que me queda en duda. ¿Por qué sin tacones? No, si sí, no señor policía, yo lo vi salir corriendo. Era un caballero, tez morena, ojos cafés, güey. Sin pupilete, señor policía, sin pupilete. ¿No? Una situación quizás de eh, no sé, entregando tu currículum de trabajo, ¿sí? aquí ¿No? está, Dice acá: eh, Pues tengo un licenciatura en comunicación ¿Es sin maestría, ¿no? por qué hay que especificar. Y es que el tema de mi altura le causa muchos problemas a muchas personas, güey. Y se acercan y me hacen preguntas, que Pero me hacen preguntas como del orden de: ¿cuerdas básquet? ¿Por qué estamos jugando? <risa> <risa> Cuando no tengo tacones. Se perdió a alguien, ¿no? Es decir, en el equipo nacional de básquet, para toda una persona. ¿Por qué? Yo no ando por la vida pensando, ay, mira, estaba en chaparrita. ¿Cómo era, amigo? Esta gente que me dice, hace frío ahí arriba, sí, güey. Por eso ando en faldita y gorrito de navidad, ¿no? En fin. Pues sí, estoy aquí porque en últimas. Pues también se están perdiendo esas costumbres bonitas de la vida. Era una época que la mujer barbuda, todo lo que tenía que hacer era subir al escenario y sentarse. Hoy en día, pues, una tiene que tener canal de YouTube, Twitter, hacerle comentar, tenerlos de ustedes. Me llamo Ophelia, elegí mi nombre. Mi familia está acá para hablar eso. Mi mamá también eligió nombre, no sé. Pero me llamo Ophelia, me encanta mi nombre. No sé si ustedes algún día han pensado qué nombre usarían si les dejaran elegir ahorita o si quisieran. Porque si nos vamos por lo que elegimos para Hotmail en su momento. <risa> no hay problema. Pero parecería que los de Starbucks no, güey. ¿No? llega y. Sí, este, gracias por venir a Starbucks. ¿A nombre de quién te he pedido? Este, a nombre de Ofelia. Ay, bueno, gracias por estar acá, Olivia. Güey, <risa> te lo acabo de decir, güey. No es Ofelia, Ofelia. Con voz, ¿no? de ofrezco unas disculpas por no llamarme como tú quieres que me llame. Ofelia, güey. No sé, cambié mi nombre. Entonces, cambié mi nombre para la persona que no sabe quién soy yo. Habrá de saber que yo antes me llamaba Mauricio Francisco. Y, y Mauricio y Francisco es un hombre muy raro para una niña. Muy raro. ¿No? Y además, pues. Sí, cambié mi nombre, pues... Es porque no sé si a algunos les habrá tocado que el universo les quiere decir cosas, pistas, señas. Uh -huh. Les quiere comunicar algo bonito. En mi caso el universo, pues me hizo mujer, pero me dio Falo Palo ¿No? es la palabra mágica, pues ahora ya sé que muchas personas acaban de esto. O sea, como tiene, verga. No, bueno, yo tengo estransia, creo que... Pero bueno, cambié de género. Perdón, tu nombre, la persona que me no sabe que soy yo? Begoña. ¿Cómo? Begoña. ¿Begoña? Sí. Qué bonito nombre, gracias. gracias. Más Mejor que Ofelia. <risa> Decidí cambiar de género. Pues para gozar de las cosas bonitas de la vida, ¿no? Poderle decir a las chicas guapa en la calle. que quizá pedo, güey. ¿eh? <risa> Agarrar un otro con descuento, hacer como mi hermano y lavar los chones en la regadera y colgarlos ¿No? En cambio, en género porque las mujeres nacemos con el sexo que se nos da la regalada, ¿verdad? Y déjenme decirles que es bien bonito, ¿Alguien de aquí es LGBT? ¿Gente? ¡Mamá, no, no, madre mía! No, pues si estamos en la Roma. Bueno, bueno, la próxima semana vamos a ver qué pasa. Pregunto que quién es LGBT porque a mí me intriga y me desvivo un poco por saber de dónde chingados vienen como las señas o las pistas que te hacen automáticamente gay. Esas cosas que dices, no, tú no puedes ser heterosexual, ¿no? Okay. es que veanlo así, veanlo así. Juan Gabriel nunca dijo, nunca dijo soy gay. ¿No? O sea, yo sé que está este cuento de sí, no, eh, lo que se ve no se pregunta, yo sé. Pero el güey nunca dijo, sí, soy gay, jota, pasiva, polanco, y no se perfil, un papo la cara, ¿no? un dientes. Sí? No, nunca lo dijo, güey, no, nunca Dios. lo dijo. Y yo, una el güey se vestía lentejuelas y ya con eso todo el mundo dijo, es <risa> es güey. Un bueno, heterosexual se vestiría así. Entonces me divierte mucho ver cómo la gente lee a la gente gay. No es de, ay, es que si te puso una si es en la oreja izquierda, o en la derecha, en la izquierda. Es que que es gay. ¿No? no Que se puso, uy, una corbata rosa, un suete rosa también. Y ya, uff, jodísimo. ¿No? Que es presidente de la república. Ya gay. gay, gay. <risas> Románticamente. Miren, ser hombre gay. Es cuando un chico se lo mete a otro chico por Detroit. Pero, okay, todo lo demás son cuentos. Pero es que es más fácil creer que alguien es secretamente gay que desmentirlo cuando ella se cree. ¿No? Si, por ejemplo, no sé. ¿Alguien por aquí no levantó la mano? ¿Alguien la tiene una perfectamente cortada, caballero? nada que nos quiera decir? La bueno, anda Rosa bueno, Suéltame en casa Rosa Le preguntas A una persona heterosexual ¿Quién es su pareja ideal? Y te van a decir cosas como Uy, ella mi pareja ideal Sería una niña Guapa, sí, Así como que uy, Que la pueda hacerle, lejos y Me acompañe a mis cosas Que esté conmigo Que vaya mi familia Que yo sé cocinar Artista que se quiere quedar en casa, a crear a los niños, ¿no? Y le preguntas a un chico gay, ¿no? ¿Quién es tu pareja ideal? Oye, Ofelia, un vato que me lo meta por atrás. <risa> Mateo que yo, palmitos de. la <risa> <Barguita> perfecta! <risa> y es que, prueba fehaciente de que la, se la gente heterosexual son las nuevas notas. Es la diferencia que hay entre Tinder y Tinder, güey. Tinder, para los que no lo ubican, porque hay gente que todavía vive en el mundo fuera de las apps. Es como el supermercado de relaciones, güey. No vas a ay, este me gusta, este me gusta. Y después decides si te lo quieres llevar de verdad, si no lo dejas en la cualquier otra fila, güey. Pero además te venden Tinder como el amor en una app. ¿no? te dicen aquí vas a conocer a alguien eh? que va a estar contigo buenos días a todos llegaron ganó un Tinder que Tinder te dice esto es el amor en la app güey bueno, que el amor venga de modos digitales tiene que ser la estafa digital más grande desde ¿sí que nos vendían videojuegos 50 en un hombre ¿No era realmente como 20 colores diferentes un tetris y ya el caso es que si Tinder es el supermercado de relaciones, Grinder es como el tía que dice la sanchichonería. ¿No? Y llegas y el güey gritando polaca y un por sí ya, bueno, Americana, para llamar, porque tengo tantos peles en mi celular, ¿eh? no manches! De hecho, para los que no ubican a Grindr, Grinder no funciona en base en amor. Si Ubicación. Entonces, de cierto modo, si ¿sí es el verdadero Pokémon, que okay? vas buscando gente, güey, y si aquí, ¡guay! La J está en tu misma habitación, güey. ¿Qué pasó, caballeros, Si usted está solo en la habitación y ve que dice que hay una en la habitación, a lo mejor la verdad, una solitaria es usted. Pero pregunto, pregunto, saben que, más bien, hablemos dos minutitos acerca de la gente que está en contra de los LGBT Porque nos ha tocado lidiar con estas personas, ¿no? Aún siendo heterosexuales, güey Sí, muy, muy loquitas, güey Es gente que de entrada sale y dice cosas como Lo, lo homosexual, güey Ser gay es una enfermedad, güey, Entonces. Si ¿Entonces puedo pedir días en el trabajo, güey? Sí, ¿Hola? qué? Okay. ¿Sí? ¿No? ¿Qué crees? ¿No? Me desperté muy gay. ¿Sí? ¿No? ¿Botas? Sí. ¿No? ¡Hasta pasiva! ¿No? no, ¿Qué crees? Ayer estaba en un rupón, yo creo que se entregó. Y es que ese argumento de que es una enfermedad es completamente ridículo basado en que las señoras que lo dicen o sea, hasta la señora más Jesús en la puerta, güey, en la casa, güey, en la iglesia, en la novios en la familia, güey. Esa señora, güey, toma pastillas cuando se enferma, güey. ¡Qué bruta! Que alguien diga que todo lo que tiene que hacer es aceptar a Jesús en su corazón. Una marcha o algo así. porque luego es gente que se acerca y dice: Ofelia, tú no eres 100% mujer. Yo, compadre. Si tú ni siquiera hablas español al 100% güey. La misma gente que además, entonces, si no es una enfermedad, es una elección. Tú elegiste a ese Elegir es como entre, no sé, un pedo tipo un chai latte, güey, y un espresso. Wey. ¿Eso es elegir? Chavas, ¿no es como que un güey se despierte un día? ¡Ay, mi amor! ¿Sabes qué se me antoja, mi amor? que mi amor? pensando que, no sé, quizás hoy más tarde me acompañes y consigo a un güey que me lo echa por atrás, güey, no manches, no es así, güey, así no funciona, wey. La misma gente que te dice de nariz, la homosexualidad es antinatural, ¿no? Seguido por un ahora hablemos acerca de Jesucristo nuestro Salvador, quien nació de una vida murió, resucitó, llegó camino sobre el agua, subió al espacio en tres días, <risa> sin ayuda de tecnología alguna, por algo que sucedió en vez una costilla se comió una manzana mágica, wey. Ok. Pero bueno. Les hablaba, de le contaba. Eh, bueno, de la gente nueva que igual que no sabe quién soy, los entraban así paleros. Jalaban. Paleros. Estaban el vecino al lado, güey. No mames, esto me peleas, güey. Decía porque con este tema de que cambié de género, güey, pues. Caballeros, lo digo porque ustedes todavía podrían hacerlo, güey. buen de ventajas ser mujer, güey? Es muy bonito. Es un pedo que, primero, pase lo que pase, o sea, yo tengo la razón, güey. La puede es un pedo como muy como de vida a muerte, ¿no? Ya los ven ustedes, güeyes, cuando están viendo el barco. Y aquí en los bote a chavos <risa> Déjame eso yo sé que no todo es porque el tema de vivir como mujer, pues en sí, está vives con el toqueteo en el metro, güey, acoso laboral, güey, te tratan diferente en una cantidad de lugares, los estándares de belleza, el síndrome premenstrual, no es fácil, También para mí, no un cara de igual que tú, no yo tomo hormonas todos los días. Y se van acumulando y generan un pequeño trastorno bipolar maníaco depresivo. Que tiene como síntomas ataques psicopáticos de rabia. Así funciona. Y luego me implante chichis como parte de la transición. Y por este chichis es como como un doctor y decirle por mi poder. Si vean la cantidad de hombres que me han dicho ellos que si me desperté un día con luz me caí en la cabeza, un de Yo así de compadre, sigue tu sueño. ¿Qué te detiene? Vean nomás la cantidad de cosas que se complacen. En la pirámide satisfacción es de más lo con las chichis, güey. No, Tienes sexo, tienes comida, estos satisfacción. Tienes sexo con comida, güey. Lo bonito del tema de chichis es que, ¿sabes? Te abren la puerta, ¿no? Te llevan a los antros, la gente está como muy pendiente de ti, güey. Te sientan en la mesa, te dan espacio, llega gente, te pone en la mesa. Está bien. Es como... Es como una varita mágica. ¿eh? O en mi caso, dos. Ajá. Y en eso, yo le dediqué mucho tiempo de mi vida, reciente, a investigar el qué es ser mujer. Porque chiquita, como que te lo van dejando así, sociedad la tele, ¿no? con unos estándares súper torcidos. Tu familia luego te va a dar otros estándares aún más torcidos, ¿ve? Peleas toda tu vida por quitártelos, ¿no? 18 años de que te digan, no te embarazas. De nuevo, mágicamente 20 años y dicen, ¿por qué no estás embarazado? Güey? Pero como a esta edad yo no podía llegar con mi mamá y decirle, mamá, esto me queda, no me queda, ¿qué hago? ¿con ¿Quién hablo? ¿Cómo me presento? Y estas cosas. Digo, porque a esta edad mi mamá me hubiera dicho, güey, entonces ya está teniendo chamacos, pendeja. A esta edad, pues, yo más bien tuve que aprender a ser mujer. es una muy mala madre. Es, es como de esas mamás que te ve haciendo una cosita. Luego mágicamente cura que eso es lo único que quieres. ¿no? O sea, te cacha así como que viendo un video de ¿vale? una persona fumando marihuana. Ah, bueno, eso es lo que quieres, ¿no? Marihuana. ¿no? Solo quieres ver cosas de marihuana. ¿no? ¿Lo que te gusta? No. Ah, ¿sabes qué? También tocamos con el marihuana. ¿Te interesa? ¿Tus amigos seguro también están fumando marihuana? con marihuana. ¿no? marihuana y tomarlo como, como de modo experimental no con esto que viene de la ciencia fue al supermercado un día no así compré mis piernas tan por mis a casa y pues como que tuvo un momento de dónde vamos eh? o sea fue un experimento desastroso ¿eh? delicioso <risa> y luego tuve que trabajar con el tema de los estándares de belleza, ¿no? Porque están estas de rutinas, güey. Que no güey. No, es que no, que te tienes que poner así, así de aguacarte abajo de los ojos, güey. ¿no? Anticonceptivos en el champú. ¿no? Eso se inventan en el laboratorio, güey. No, se imagina alguien estudiando química, física procesos industriales, tener una tesis laudada de no mames y llegar su primer día de trabajo, güey, todo el mundo se lo feliz, así, bueno, aquí armando su laboratorio, todo complicado. Y su compañero le dice, güey, no manches, leí tu tesis de genómica, güey. ¿Está bien chingona? ¿Está bien chingona? ¿Ya probaste poner aguacate a <risa> eso? <risa> <risa> no mames, güey. <risa> y luego el güey, que le puso anticonceptivos al shampoo por primera vez, ¡Qué chingados estaba haciendo! <risa> no, yo me imagino una situación Ay, en casa así buscando mi amor. Oye, mi amor. Mi amor, encontré el acondicionado aquí muy bien. Mi amor. Tienes que probar esto. Ay, qué suave. Sí, mi amor, está súper suave. ¿Cómo la viste? Ay, qué bonito. Ay, ¿Qué le hiciste? Fue un accidente, mi amor. El siguiente estaba jugando un poco con el champú y el acondicionador. el acondicionador. ¿Tiene que ver algo que el acondicionador tenga aquí bellos públicos, güey? ¿Qué estaba haciendo ese dude, güey? ¿De dónde viene? Porque hay muchas cosas por investigar. Un día decidí probar, ¿no? La pastilla al día siguiente, güey. ¿Seguía siendo martes? un tiempo de enfrentarme con este hecho que yo podría ser milenial <risa> <La> borderline, <risa> 82, pero bueno, si ¿sí quiero o no como ser vieja pero, bueno alguien aquí no es milenial mi hermana no, solo Las amigas de mi hermana ah, todos los demás son mileniales que no, bueno, nos queda mucho como generación vamos a los próximos comentarios ¿Por qué bolean a los millennials, güey? Piensen ustedes que cuando estés en la situación de hospital terminal, güey, y aquí a dos de desconectar, la persona que decide quién conecta o desconecta va a ser un doctor millennial. Y no quiere que tenga rencor, güey. Porque además, ¿con qué derecho? ¿No? ¿Puedes la generación milenial si permitiste la existencia de cristal y mana al tiempo, men? ¡No puedes? ¿Cuánta gente de la que está buleando ahorita fueron concebidos cuando sus papás estaban escuchando Pablito Ruiz, güey? ¡No mames! Amo a los milenios. te tengo mucho cariño. Sí me identifico milenial, prefiero. Digo, hay más. Me toca. Y además está este tema que la gran mayoría de la gente milenial lo LGBT abiertamente. O sea, no es que sean más gay, sino que fueron la primera generación que en masa tuvieron los huevos para decir que lo son. Y eso está bonito. Y dejando de lado algunas excepciones, momentos, algunas personas, solo me queda la duda de por qué chingados, digo, hay tantos milenios acá. Milenios. Banda. ¿Por qué odian los musicales? ¿Por qué? ¿No? Sí, ¿no? Que adopción, para evitar, wey? Se convento, de güey, que en documentos, hago las marchas, estoy muy presente en todo, pero en el momento que les pones en su Spotify, tu y güey, hola, soy del Frente Nacional por la Música, güey. O sea, poner rolas naturales, güey, no mames. Wey? Y es bien triste que la banda Millennial, neta. Ustedes no saben el poder de las jazz hands. ¿Se ubica? No. Si ¿Sí, me no quedan esta bien. Jazz hands. Jazz hands. Uno, pinche mireña. No conoce quién es. Oye, ¿No? las jazz hands tienen que ser como el modo más fácil de añadirle potencia a un feeling ¿No? <ríe> <ríe> <¿Qué>? <ríe> Mi amor, porque no me a ir por el lado? ¡A huevo! Una persona es un poco oye, que estás haciendo? Eso es puro totalismo en este acercamiento con los musicales ¿no? eh, pues también es porque no hay grandes musicales de esta generación ¿No? también estoy trabajando en un pequeño pitch para una agencia en la cual ya no trabajo yo sé que hay gente así importantísima, creativa aquí ¿sí? entonces no más quiero aprovechar este tiempo perdón por todos los temas para hacer un pitch a mi amigo de agencias ¿por qué no hacemos tweet stars ¿No sería bien ningún... Piensen ustedes, y nomás, ¿cuántos dramas hay en YouTube y en Twitter que se pueden musicalizar? ¿No? Ah, no. Amor prohibido se escriben por las calles. ¿No? Son influencers en sus comunidades. ¿No, güey? Eh? Protagonizado por Andrea Noel. Y cayó de hacha. Ella es feminista, defensora de los derechos humanos. Y él es parte de la mafia. del poder. ¿No? Mi amor, mi amor, dijiste que ibas a. No sé, que no ibas a maltratar a mamá. ¡Ay, ya! Solamente le bajé los pantalones, incluí el chavo así en la cara, güey. No, no les va, no les va. Rolas como. Ese tuite es pagado. No. Rolas como. Like, si te gustó como tú me gustas a mí, el baile de los trolls. Quizás lo okay, con un villano, ¿eh? De estos que sea como villano mamón, ¿no? Güey eh, pelón, que tenga minions, aún más pendejos que. ¡Ah, dejamos de rustre! No sé, sí, pobre. pincho. Un gordito pisarle, así, comediante, que haga las cosas más cagadas, con el sopitas, ¿no? Volvamos a lo que se es dice. Que de paso tendría que ser un, un este, musical que se hace en la Ciudad de México, evidentemente, quizás Guadalajara. ¿Quién de aquí no es de la Ciudad de México de paso? Porque vino gente de México. No se quiere quedar acá un rato, pero. <risa> Tú no cuentas. Sí, no. <risa> Tienes casa. Perdón. Vivo en la Ciudad de México y le tengo mucho cariño estar acá. Y sí, es una pinche ciudad muy pro LGBT, güey. La ciudad en sí es trans. LBF, La CDMX. <risa> Tenemos un sistema prolésbico en el metrobús chingoncísimo, güey, para las mujeres. ¿No? Es que si alguien va a toquetear a las mujeres que sean mujeres, güey. Y el mero símbolo de la ciudad, güey, pues primero es un faro. Pero además es trans. <risa> No, el ángel él, el, el ángel ¿No tiene chichis, güey? En la pata de no mames, güey Corriendo ¿no? Como si fuera reina de primavera Supongo que le dicen el ángel Porque hay gente que no sabe cómo lidiar Con las personas de género interrogante, ¿no? De alguien que no sabe medir Digo, él Ella Él el, el de roba pero yo lo una amiga que usa la I? Entonces dice, güey, es tierno e incluyente al tiempo. Estoy aquí con mis amiguis, los ingenieris. La regla es así, güey, está bien fácil. Si tiene nombre de mujer, ah, ah no, porque ahí no sé qué con Juan López Parsa. Si tiene hombre mujer y tiene chichis... No, porque el Lupe tampoco. Si se presenta como hombre es hombre. Si se presenta como mujer es mujer. Y si se presenta como bíblia, tú sabes. Que de paso estoy hablando de mi novia, y seguramente más de uno que no me conoce, la única persona que no me conoce que está acá. Gracias por venir. Eh, pues andará con ese pelo de o sea que como viejas. Y es que yo creo que lo más difícil de mi vida trans y de ser abiertamente LGBT no es la discriminación y las hormonas. No, no es el tema de la confusión de género. Güey. Es que aquí adentro, aquí en mi corazoncito, en mi espacio interior, tengo un muy bonito niño interior. ¡No niña! Un niño interior. Y el pendejo me bulea todo el pinche día, <risa> güey. A ver, pendejo. No, porque mi niño interior habla como cuarenta es 1047. Pendeja, ¿no? Por lo menos. No, ya ves, pendejo, a eso me refiero, güey. Uh, no queríamos hacer astronautas. Güey, <risa> niño interior, dame chance. Además, hay viejas astronautas, ¿Ninguna que está ahorita en un escenario haciendo estupideces? Y yo decidí en últimas culparle mi lesbiandad. Al hecho que el niño interior me dice cosas de niño. No, estoy... Vamos a hacerlo comercial, abrazo estas cosas... Y el niño de repente me dice... ¡Ya! ¡Levantale la plata. ¡Pero ya! ¡En el interior ya! Son mis amigas, güey. Igual y después despido. ¿no? Porque entiendan que mi proceso de salida de closet fueron realmente dos. No, uno es decirle de tu familia. Pues sí es que si quieres ser mi hija. Una situación muy del orden de orden donde.. Voy papá. Mi papá. Era una lata. no, pues papá, es que estaba pensando y estaba pensando y creo que mira, decidí que quiero ser como mamá o sea que abogado no, no, no papá, o sea, digo como la abuela, quiero ser como la abuela o sea que mantenido no, no, digo papá A tener como chichis bonitas, ¿sabes? ¿No? Ay, mi vivo. Aquí en la familia te aceptamos con tus bus gorditos. gordito. ¿no? <risa> y luego ¿qué pasas por ese desmadre de la salida del clóset, güey. Otra vez, ¿no? Pasito a a casa, no de mi hermano. No, pasas enfrente de él. Él hace su mirada. Pasas enfrente de él. Oye, ven. Ven, ya, ven. Sí papá. ¿Sí, papá? A ver, o sea, existe mujer. Ah, papá, existe mujer. ¿Para salir con mujeres? Pues, pues, pues sí, papá. ¿Qué? ¿Pero cómo funciona? ¿Qué hice? papá? qué hice? Ya dime qué. A ver. ¿Viste el que puso una Y donde va una X, Julio? <risa> y es que además es muy difícil de explicar porque juran, juran que ser vieja es lo mismo que ser hombre heterosexual, güey. No, no es lo mismo, güey. Uy, sí, ojalá, bueno, ¿sabes qué, güey? Deberías de considerar, güey. O sea, estás en una situación de discriminación, pero pff, pff, Puedes entrar a en investigar el con ellas, güey. No. No funciona así, güey. Mientras han vestido e igual te toca el... Oye, mi amor, se me hace ver gorda. ¡No mames, güey! Y ya no te escapas, ¿no? Estás así, en el shopping, te sientas en tu sillita de vato, güey, ¿no? y ella se para al lado de ver. ¿No que quería ser vieja, güey? Me acompañas, güey, ¿me entiendes? We? No mames, no, no, no, no es lo mismo, güey. Y donde se siente y se vive, que no es lo mismo estar en ese momento de la discusión. Pues porque pasan cosas. Y.. Pues primero que todo, ambas tenemos la razón. <risa> ¿No? Luego vamos en el coche, camino a la casa. ¿No? Y aquí estoy comenzando por la ventana. Ella también. Llegas <risa> <risa> a casa, ¿no? Se acostas en la cama. Ambas, las dos justo nos duele la cabeza, güey. ¿No? Y nos volteamos ahí, mi amor, ¿qué tienes? Y ambas, <risa> nada. Pero a raíz de esta investigación de qué es esta mujer, de qué es entender femenino, a raíz de acercarme a lo bonito de la vida desde el punto de vista de la mujer, pues también he desarrollado un buen de experiencia en el mundo del dating. Que. Eh, miren, primero que todo, si ustedes llegan a mi edad, los 35 años, y siguen solteras, entonces es porque alguien. En algún lugar les mintió. Estamos a veces con eso. ¿Alguien? Alguien en algún lugar les mintió. ¿Alguien? Y son mentiras que te enseñan. O sea, no te las puedes saltar. Son momentos de creación, de personaje. Que además no puedes viajar al pasado y avisarte de. Casi imagínense lo que sería viaje el pasado algunos minutos. 1999, güey. No manches, ahí estoy, güey. Ven, ven. Ven, sí, tú, Ophelia, ven. No, a ver, un momento, es que. Es que, sí, no, es que te tengo que decir algo muy importante que tienes que aprender No, pero es que, a ver, pero usted no entiende, es que yo no me llamo Ophelia. Bueno, mira, tenemos que hablar de eso también, bueno. no, mami, no se puede, no se puede. Y aprendes todo tipo de trucos, sí, hablé de las apps. Y te aprendes todas las mañas para el uso de apps y tratar de medir a la gente, ¿no? Te vuelves experto en leer, ¿qué hay el reflejo de los lentes en las fotos oscuras? ¿Ya ¿No sabes medir todas las fotos de set. Sabes que si alguien está usando una foto de selfie que se la toma de arriba, güey. Que está escondiendo la papata. Sabes. O si se toma la foto de selfie desde abajo, güey. Pues que también está escondiendo la papada y haces pendejo. O bueno, si tiene una barbita perfecta, güey, una corbatita rosa. Ese güey es gay. No lo busquen. A menos que sean hombres. ¿también? Pero sí, ganas experiencia, pero yo vengo de una generación que no comenzó a lidiar con estas aguas. A mí me tocaba, no sé, hacerlo malo. También. Pero eran épocas donde tenías que aplicar como trucos noveleros para salir con gente, ¿no? Si tu crush ya tenía pareja, entonces tenías que ir tú con tu labial y escribir un coche mentiroso una semana después está libre. Historia real. Una vez choqué a alguien en su coche, ¿no? en la calle, su coche, pensando, pues bueno, cuando se baje y hacemos el intercambio de seguros, su número. Si pues no, es una cervicatota, ¿no? eso problema ¿no? Yo creo que el pináculo de mi experiencia pues topar con cómo solucionar el problema de ¿a dónde vamos a comer, mi amor? A donde tú quieras. <risa> Ahí le chavos. Lo que tiene que hacer es ponerse en forma de pregunta. Oye, adivina dónde vamos a cenar. Que yo no puedo comer a China porque es muy alta en sodio. Yo vengo de física y química, entonces si a mi cerebro la telecomunica de todos los elementos, los elementos ¿no? todos los químicos en la existencia en sodio. O, no? Me imaginaba que llegando a una taquería, oye, bueno, me puedes preparar unos al pastor bajos en germanio. ¿Por qué sabemos que el sodio es malo y que otras cosas que se dicen en la pseudociencia no necesariamente tienen necesitar que estas cosas? Porque hay un científico que lo avala atrás. Recuerden que yo vengo de esto de la física. Y si algo aprendí de los científicos, es que la única diferencia entre ellos y los seres humanos del común es que los científicos tienen acceso a equipos caros, güey. Porque de resto actúan como pinches niños chiquitos, güey. Oye, ya me como abre puertas todo el mes. Oye, ya encontré que la distancia en la cual la mecánica cuántica se vuelve predominante es a uno porque es a menos 35 metros, güey. Yo no estoy mirando eso. Así, ¿Ah, así. ¿Ah, Seguro porque tú no tienes un equipo. <risa> Ahí verás cómo la eh. Ahí va. Y esto me llegaba muy al corazón porque creciendo, pues yo nunca creí en la existencia de Plutón. ¿Tengo una apuesta. Y lo evitaba en clases, güey, ¿no? Así de los planetas, sí, estaba, no sí, Plutón güey. Cantando Mercurio, de mis tierras amantes. no curaba tú, no güey. Pero mi profesor así ve, Plutón, no, decía, Plutón. Ah, Plutón, así, profe. Y ya lo, vi usted, ya lo averiguó. <risa> Resulta que Plutón no, no lo podía incluir en el catálogo de planetas porque era muy pequeño encajaba para ser sí, un planeta enano. Si aceptamos Plutón como planeta, como 20 cosas más que tenemos que añadir, güey, eh, por eso salió. yo pensaba en ese entonces, digo, pues claro que, que tiene nombre de perro, no puede ser planeta. <risa> cuando por fin en las noticias y todo el mundo siempre ¡Wow! ¡Oh, ¡No manches! ¡Qué chingo! Y le levanto el teléfono, le marco el profesor de primaria ¿verdad? Ajá Sí, señorita señorita Sí, profesora Sí, usted era profesora de primaria. Yo soy oferente Perdón, Mauricio ah, no, ¿qué es ¿Ya las noticias? ¿Sí? Viste ella. me lo celebré, me lo celebré mucho y me acerqué mucho a la ciencia porque mi familia de cierto modo me crió de modos científicos entre comillas digo, se supone que tú tienes que traer más educación que tus padres en mi familia hay tantos doctorados que ya les digo no mames wey pero pues parece chiste ambos, mis padres son heterosexuales y media. y es que yo los veía ellos como pequeños experimentos sobre. Mis padres, por ejemplo, me enseñaron acerca de la conservación de la masa. Con mi papá era gordito, mi mamá era flaca. Años después, mi mamá era un poquito más gordita, me fue un poco más flaco, güey. la conservaron, ¿no? Mucho tiempo después, ah, pues eran flacos y yo, güey. Luego me doy cuenta que, qué tan fácil hubiera sido ver desde el tema antes en ese entonces, güey. Papá, somos tan dimensionales? ¡Pero no, hombre. Y me daba el lujo de llevar mis como actos de rebeldía con ellos. Pues como en su lenguaje científico, ¿no? porque mi mamá siempre salía con cosas del de. ¿Ahora termino? ¿Sí? ¿Ahora termino? ¿El, ¿Sí? el, mío? ¿El mío? No, no me enrolla no somos ojos. Y yo de mamá, ¿cómo sabes que no soy el próximo que vivir en la cadena evolutiva mamá? ¿Cómo sabes? pero es gracias a esa educación que estoy acá entregándoles mi aporte de la investigación de lo que es el ser mujer <risa> primera pregunta para mi primera investigación ¿qué quieren las mujeres? ¿acotado? a la conclusión que las mujeres pero quieren todo ¿No? Buen sexo, comunicación, alguien que esté con ellas, güey, alguien que a la familia, que está pendiente a todas horas, güey, que sea parte del sistema, de la persona, güey, todo. Pero déjenme decirles chicas. Y déjenme decirles chicos que ellas igual se conforman con ustedes, señores. Pero es que analicemos de dónde vienen sus modelos de rol, güey. ¿No? Ariel, la princesita tenía su voz o tiene su cuerpo, ¿no? Hay que elegir uno que pues, está ¿no? Tiene siete nanitos, o tiene el principio, O Barbie, ¿no? Que tiene la casa de no mames, güey. Todos los trabajos, empleos que quiera, outfits por arriba y por abajo, güey. Un novio que está con todo y que también tiene diez mil empresas y cosas. Pero tiene pito. <risa> Como yo un poco, ¿no? Que me diga pura guata que quiere a mi hija sin pito? ¿No? Bien. Luego está este es el tema de los famosos 5 minutos, ¿no? Que las chicas pueden no tener tan presente, pero es que siempre de lado de, la, de lado, de, la, de lado ahí la, está la, la, la, la duda de por qué me 5 minutos y se va a tardar 45 No, no, tú así arreglando. Yo, mi amor, mi 5 minutos. Cinco, cinco, son los mismos pinches 5 minutos que ustedes, güey, cuando están jugando videojuegos. Están pues, acá, ¿no? Sí, mi amor. Sí, no, 5 minutos, mi amor. Sí, no, no puedo pausar esta línea, ¿eh? 5 ¿No? minutos, mi amor, ya voy, ya voy, güey. Que son los mismos pinches 5 minutos que... Sí, mi amor, agarro el bolso y voy. Ya, no, te lo juro, acabo en el bolso y voy a la casa. Los mismos 5 minutos que... Sí, mi amor, la última cerveza. Y voy a la, casa? ¿La última cerveza. Y ¿No? Los mismos cinco minutos, güey. Del. Ya, mi amor. Oye, ya duraste como solo cinco minutos, güey. Que son los mismos cinco minutos que más tarde. De... Mi amor, duré cinco minutos, güey. de qué pasa en el baño. Porque antes de la transición yo pensaba, güey, debe estar pasando algo súper entretenido, súper cool, vaya fila. O sea, yo me imaginaba viejas, güey, adentro, no echando echaba acá, casi súper güey. Desde afuera no sabes, güey, porque además se van en parejas, ¿no? Desde... Pues mira mi alegría cuando por fin entro al baño y descubro que las viejas están ¿Cómo no, güey, están jugando el juego de la lava. Juego <risa> de la lava. Colombiano bueno, se ríe. Es que no todo el mundo tuvo esta infancia que tuve yo y yo soy su hidrata. de la lava, es tiempo que jugabas donde te subías a la mesa. ¿No? Y entonces, ¿eh? pasas de la mesa y estás así de. No, no puedes tocar el piso porque el piso es lava. Lo vuelves a la mesa, ¿no? Luego pasas a la otra mesita, lo vuelves a la mesa, el piso es lava. Mi mamá le decía, pues de cariño, acabo de trapear, si ¿sí? vas te pongo una chinga. Pero entras al baño y están las mujeres, ¿no? Jabón. No, no abres la puerta. No vas a soltar, güey, la trasea está allá, güey, entonces comienzas tú con tu. Cuál le tocó acá arriba, ¿no? O sea, tienes que ser cinta no si se puede. Pero el cuento del uso del baño con el juego de la lava tiene técnicas avanzadas, güey. Llegas a la taza, la no tienes acá enfrente. frente. ¡Pues no, que tocar, güey. Pues porque esa no te vas a quemar que no sea el culo. ¡Esto tocar? Que yo creo que a la pera que ustedes tengan en la mano. Tomamos un rato documentarlas. Hablaremos de metodología después si quieren que Pero entonces tú arrancas y pones un tantito de papel sobre la taza, ¿no? Papel, papel. Y comienzas a cubrir, ¿no? Papel, papel, papel, papel, papel, papel. Papel, y más papel. Un poquito más de papel, papel por acá. Papel a la ecología, papel, papel. Papel, papel, papel a papel. verga los árboles, güey. Papel, papel a los perritos también, güey. Papel. Ya se sentó esa. Técnica número dos. Los chicos pueden que no lo sepan, pero en no vales de mujeres hay una cantidad de ganchos para que cuelgues tu bolso. Y esta es una técnica que yo llamo de cariño el rapel. Porque llegas, no cuelgas el bolso, no te acá a atrás. Igual. Te olvidas toda, güey, ahora tienes la Luego la técnica número 3 es una técnica que... Yo le llamo de cariño en el cariño crossfit. Para las chicas un poco más, no, con estado físico. En la taza carne y... No, me conocerán quizás como el lili así porque te agarras, así, te pinches, comienzas a bajar. Esa es la sana de baño. ¿ve? Es para darle te tienes que corazón. Resp respira muy bien todo, cuσos, así, con dos, tres cuatro. Así como, no me sueltas a un el ni me sueltas a Esto un Llegas un momento. Estás acá suelta, ¿no? acá. Si en este momento te das cuenta que tienes que hacer más que piso, entonces ahora es como el reto, ahí, <susurra> <risa> y, pero dije, esta posición es que el papel está acá no está acá